Dios los bendiga, como sabemos ya falta poco para el gran congreso internacional avivamiento 2019 El cual celebraremos del 28 de junio al 1 de julio en la hermosa ciudad de Medellín, Colombia Cuatro días en los que nos estaremos deleitando en alabanza y adoración hacia nuestro Padre que está en los cielos Y por su palabra saldremos renovados para continuar con ese gran avivamiento en nuestras vidas, en nuestros países y en nuestras provincias no te puedes perder esta gran fiesta, será de gran bendición para tu vida y para la de tu familia. Te esperamos.